¿Hace cuánto empezó todo? Todo empezó hace un mes. ¿Puedes decirme qué sucedió? Un virus llamado Cruella apareció en el mundo de las computadoras. ¿Qué fue lo que hicieron ustedes? Traje a un corredor un niño de nombre Ginny que vino de afuera del mundo de las computadoras. ¿Fuiste tú quien envió a Ginny a conquistar las otras ciudades autopistas? Nosotros los enviamos porque oímos que podríamos detener a los virus y conseguíamos todas las pistas. Así que Ginny y los demás se fueron en busca de los chips del medallón. ¿Cómo resultó el viaje? ¿Tuvieron éxito? Sí, al principio así fue. Pero fuimos enfrentando muchos problemas con el paso del tiempo. ¿Qué clase de problemas? El peor fue cuando Miguel Ángel se apareció en nuestro camino. No puede interrogar a un ratón. <risa> ¿Encontraron todos los chips del medallón? Así es, Ginny le ganó a Miguel Ángel la última carrera La más importante fue así como finalmente pudimos conseguir todos los chips Qué bueno En realidad no, conseguimos todos los chips Pero la gran cabeza empezó a destruir el mundo de las computadoras ¿Por qué? Porque aún no hemos podido descubrir el secreto de los chips Bien, ¿y qué va a pasar ahora? No lo sé, hoy veremos qué pasa autopista ¿En cuánto tiempo he querido hacer esto? Voy a destruirlos uno por uno. Acabaré con todos ustedes. ¡Un Sargento. Jenny ganó, ¿no es así? Sí, pero no hemos descubierto el secreto del chip. ¿Acaso el cazador K estaba equivocado al respecto? Y la gran cabeza ya empezó a destruir la ciudad de Haniel. No sé qué hacer. No me digas eso. ¡Oh! Ahora voy a darles su merecido. La cabeza ya no podrá ayudarles. Exacto. Pero por eso he venido yo a ayudarlos. Es ella. ¿Quién eres? Guardián de las tumbas de la tierra sagrada. El gran guardián. Tú perteneces a la tierra sagrada de cosmos. No interfieras. Ay, vine a acabar con los virus indeseables. ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Crees que me vas a vencer? Tal vez pudiste con eso, pero probaré otra cosa. ¡Toma! ¡Linear! ¡Linear! Se desmayó igual que en el desierto de Mosadi. ¿Cierto? ¿En serio? Sí, se desmayó cuando encontramos mm. todos los chips en Mosadi. Mm. Linear. Linear, soy yo, Ginny. ¿Por qué no despiertas? Linear. Linear, despierta. ¿Quién eres? Soy yo. Linear. Pero dime quién eres. Linear, soy yo. Ah, tú. ¿Tú eres yo? Sí, yo soy tú. Y tú eres yo. ¿Pero de qué estás hablando? No entiendo nada. Mira de este lado, Linear. <muchas> Scan, en verdad eres tú. Es claro que sí. Y fui yo la que te creo. ¿Tú me creaste? Linear, escúchame con cuidado. Es tu destino salvar al mundo de las computadoras y tienes que cumplirlo. ¿Mi destino? Sí, solo tú puedes salvar a este mundo. Por favor, sé más específica, porque no comprendo nada. Cuando ¡Ah! sabía que no podría vencer a Cruella y reserva. del mal para atrapar a Cruella. ¿Y también me creaste? Sí, así fue. Bien, ¿y también fuiste tú la responsable de que yo llegara a la ciudad autopista? Lo siento mucho, pero este es tu destino y el mío. Así que debes aceptar esto como tu destino. Debes aceptar y cumplir tu destino. Linear, despertaste. ¿Y el medallón? Bueno, lo tiene la alcaldesa ¿Qué dices? Entendido Voy para allá ¿Linear despertó por fin? Sí, y está pidiendo el medallón oh. Bien, regresaré enseguida cabeza ya está en la ciudad autopista janean qué es lo que dices tan pronto That John. Oh. Oh. Oh. Oh. Que recoger el medallón y regresar aquí Muy bien, no te preocupes Ráfaga azul, gira Ráfaga azul, salta Ráfaga azul, estabilizador el sargento. Bien, aquí tienes. Ah, déjenme el medallón a mí y vayan hacia atrás. ¿Pero qué vas a hacer? Pero... Bien, este es mi destino final. ¿Cómo que tu destino? ¿De qué estás hablando? Soy un instrumento creado por Scan. ¿Qué cosa? Por eso el cazador... Ca... Mm. El cazador K. Lo siento mucho. Todo es mi culpa? Linear, dile a la alcaldesa que el secreto de los chips será descubierto cuando tú tengas el medallón. Adiós, Scan. El cazador K. murió cuando intentó salvarme aquel día, pero ya no debe morir nadie más. Nadie más. Para eso estoy aquí. gente que quiero, debo hacerlo. ¡Miliar! ¡Ah! Déjeme ir, sargento. Por favor. No puedo quedarme. No lo permitiré ¡Poder maligno! Eres un dolor de cabeza, Schindler Pero me las pagarás. ¡Poder maligno! ¿Cómo te atreves? Si quieres irte al infierno Yo te enviaré con mucho gusto ¡Poder ¿Pueden detenerme? ¿Acaso son unos cobardes? ¡Oh! Uh, ¿Qué está pasando? Ya te lo dicho, ese no era el final. Descubrió el secreto. Sí, y llegó tu final. eso ¿Qué vamos a hacer ahora? Nada, lo único que podemos hacer es esperar. restaurado. Sistema de comunicación, listo. Sistema de datos, listo. Gráficos, listo. ¿Laldesa? Los virus ya fueron eliminados por completo. Capimán, ¿lo dices en serio? Sí, por fin tendremos paz en el mundo de las computadoras. <risa> por favor, ahora ya puedes descansar en paz. You <laughs> will Por duro que sea Tenemos que aprender a olvidar Linear se fue para siempre Linear se fue Pero tú todavía tienes a mucha gente que te queremos <risa> Sargento, lo siento ¿Qué quieres decir? La primera vez que lo vi, creí que era un soldado que prefería oír. Bueno. Como la alcaldesa de la ciudad autopista, Hania, quiero agradecerle sus esfuerzos por salvar al mundo de las computadoras. Te agradezco mucho, Ginny. Nunca los olvidaré a ustedes ni a esta ciudad. Entrenador, cuídese mucho. Hasta siempre, Ginny. Ráfaga <risa> Azul, adiós. Eres el mejor amigo de todos, voy a extrañarte mucho Yo también te extrañaré mucho, amigo mío Ahora no sé con quién voy a correr ¡Descuida! Hay muchos corredores excelentes Nunca vi a alguien como tú y dudo mucho volver a verlo <risa> ¿Ah? <risa> ¡Ratón! Fuiste un buen amigo ¡No te vayas! <risa> llegó la hora de tu partida Man, amigos, muchas gracias. No digas nada. Para mí fue un placer conocer a alguien tan bueno como tú. ¿Dónde está Dambi? ¿Ah? ¡Yo vete! ¡Vete de una vez! ¡No estoy triste! ¡Ah! sargento? Así como Ginny tenía que regresar a casa, yo debo irme con la gente que me necesita. Me están esperando desde hace mucho tiempo. Está bien. Todos están yendo ya. Adiós, Sargento. Y muchas gracias por tu ayuda. Ginny, vas a llegar tarde a la escuela. Estoy en casa. desayunar pero alcaldesa ¿Ah? ¿alcaldesa? Ah, por lo que veo estuviste jugando toda la noche pero es que tú eres la alcaldesa Báñate ya para que despiertes ¿qué pasa? alcaldesa al final se casó con el sargento Schinder, ¿verdad? lo sabía no tengo idea de lo que pasa Ay, ¿sí la Tere? Ay. Ay sí, no la tarea. ¡Qué lindo! la lindo! Ay, lindo! Sí. lugar. ¿Siempre? ¿Vas en mi salón? Oh, loco. <risa> <risa> ¡Ay, suéltame tan loco! ¡Qué alegría! sobre el pupitre. ¿Taría? Jenny sí, no se ha dado cuenta de que está en la ciudad autopista 2. Pero pronto lo entenderá igual que lo hizo la vez pasada. Este juego de la autopista se ha mejorado, en la Ciudad de Autopista 2 ¿Ciudad Autopista 2? ¿Jugamos juntos? Claro Autopista 2